¿Qué es lo que defendemos? Pues que hay que planificar y, e insertar esta cuestión del tercer campus, porque ese ya sería el tercer campus de la UNED, en un proyecto coherente, con unos objetivos claros, con unas líneas estratégicas bien definidas, de tal manera que tenga sentido en el conjunto del proyecto UNED ese campus de las rosas. Tuvimos un respaldo que a mí me hace sentirme, me hizo sentirme responsable cuando inesperadamente nos volvimos a ver en, en, en periodo preelectoral, de volver a presentar este proyecto y a compartir. Eh, ...con todos vosotros las ideas que proponíamos entonces... ...porque proceden de una línea de trabajo prolongada en el tiempo... ...que no solo ha tenido en cuenta la situación... ...no solo hemos seguido con mucha atención y mucho detalle... ...la evolución nuestra, la evolución de la UNED... ...sino que eh, también ha tenido la vista puesta... ...en el contexto que nos ha estado rodeando estos últimos años... ...tanto en España como en el contexto internacional... ...por eso son unas propuestas... ...que están muy bien fundamentadas y mi objetivo nuevo en esta tercera vuelta... ...que es para nosotros la tercera vuelta, es intentar explicarlo mejor... ...y resolver algunas cosas que seguramente no fui capaz de transmitir... ...con suficiente claridad la vez anterior... Eh, porque estamos convencidos de que tenemos las medidas necesarias para que salgamos de una situación que nos parece preocupante, partimos de un diagnóstico de preocupación, ahora vamos a ver algunos datos, hay otros muchos que podríamos analizar y si queréis comentamos algunos, pero estamos convencidos de que todavía, y no sé cuánto tiempo más podrá, eh, podremos mantener esta situación, todavía estamos a tiempo de reorientar el rumbo y de tomar el el camino que nos corresponde y, y del que desde nuestro punto de vista estamos muy, muy alejados en este momento.